A falsificar la firma al presidente. Esta asociación está creando un cuerpo de policía paralelo a la Policía Nacional y al margen de las legítimas autoridades, violando la ley 176-07 en su artículo 173 sobre policía municipal. la firma del presidente Luis Abinader Cuántas cosas le va a tocar una papita caliente presidente. muy difícil muy bien señor director puede venir para hacer el primer comentario de esta noche Y por último, pues el zarcero Gillo Sarante fue asaltado por dos individuos a mano armada, le llevaron una gran cantidad de dinero que portaba, joyas, un celular, a su padre también. Y en este país no está nadie a salvo. La verdad es que este país, si sigue así, si seguimos como vamos, ¿a dónde vamos? Él fue asaltado, expresó allá en Santo Domingo, dos tipos en la Avenida España, escuché bien, próximos a Sustos y Pitbull, autodealer llegaron dos individuos con mascarilla y un folder, ambos con pistola, le apuntaron, le sorprendieron, nos llevaron 500 mil en efectivo, prenda valorada de más de un millón en mi celular. Y ahí está, señor director, para que la gente sepa quién es bueno, lo, lo la parándola sabe quién es. Eh, ¿Cómo se llama? Este, Sancero, Sarante. Eh, dice: Pedimos ayuda y nadie salió. Pues mi esposa, mi madre, le lamentaron. Y hay más figuras que han sido así. Ustedes saben que Alicia Ortega denunció que desaprensivos le robaron los retrovisores de su vehículo. Ustedes saben que Maricela junto a su hija frente a su apartamento fue asaltada por un cojo y otro tipo y le entraron a tiro a un camión porque evitaron que la mataran. El pobre Juan Bauer vino y no ha vuelto más aquí al país. Yo soy Juan Bauer, le pásame la cadena. ¡Bum! Me dieron un maquinazo en la cabeza, le abrieron la cabeza. Y no tenemos que decir, recordamos ¿eh? tiempo atrás, cuando todavía Freddy le mataron a su sobrino yendo a recoger. A sus hijos al colegio Santa Clara. Y cuántos más que no han asaltado. Ya perdimos la cuenta. En este país no hay respeto para nada. Bueno, y el, el comentario de hoy va en torno a las famosas ayudas del gobierno. Y ha habido gente quejándose, gente que no le ha llegado la ayuda, a los que le ha llegado están felices. Pero la gente humilde, que no va a tener que comer, esperaba que por lo menos los mercados de Inéspre, los comedores económicos, y que se le brindara una facilidad, además de los 1.500 pesos, a aquellos que están privilegiados y que han alcanzado pues, los famosos programas del gobierno que se estarán extendiendo hasta el primer trimestre del año 2021, el año que viene. Entonces la pregunta sería, estos programas que yo le dije a ustedes, que se prestan a manejo de dinero y de corrupción, se estarán distribuyendo con equidad. Muchos dirigentes del PRM han denunciado que eh, los altos dirigentes se quedaron, que no llegaron esas ayudas, que no llegaron los bonitos de 500 pesos y que eh, han mafiado y que han establecido... Eh, gran escasez porque no ha llegado a este tipo de recursos para no que el presidente Luis Abinader eh, revise el ejercicio de sus funcionarios y no permita que la buena imagen que tiene su gobierno se lo dañe en un grupo de salta para atrás. porque a partir de que pase diciembre de que llegue enero la república dominicana estará viviendo el más difícil de sus años electorales después de haber vivido, porque Luis Abinader encontró el país con una pandemia en pleno crecimiento y desarrollo, con una de las recesiones económicas más grandes que ha visto la nación, con una escasez de productos, los precios de la canasta familiar por los cielos, llegó con un incremento del dólar, de los precios del combustible, del barril de petróleo, y eso hará que la ya anunciada Reforma tributaria que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Palís y presidente del PRM, dijo que era un mal necesario y que nos estrenaríamos en 2021, tal y como lo dije a ustedes, con más préstamo. Dice: Préstamo desgraciadamente malo, pero necesario porque estamos quebrados. Y yo me pregunto, señor presidente, ¿cuándo meteremos eso a los que quebraron un país? ¿Hasta cuándo se seguirá volando esa gente? Y hará que la vida del dominicano en el 2021 sea tan pesada. Por eso, Leonel Fernández, su socio y pana, a quien usted le dio la manita y que él le ayudó, le dio un sitio con su fuerza del pueblo y los partiditos que estaban asociados al bloque de partidos que dirige el BIS y José Francisco Peñaguaba, llegaran a usted y lo llevaron de la mano al Poder y le dijera a Leonel que a partir de 2021, usted va a ver disturbios, desórdenes. Usted va a ver grandes problemas, hambrunas y problemas en las calles. Ojalá el presidente tenga la suficiente luz, porque en verdad lo he visto muy preocupado en una entrevista que dio a conocer que él salía a las 12 y a la 1 de la noche. Que a propósito una periodista muy acuciosa, muerta de la risa, le preguntó, señor presidente, cuando usted sale a las 12 de la noche, violaron el toque de queda, no lo han parado, la patrulla lo ha metido preso. Y él se moría de la risa, estoy trabajando por ustedes. Y este año 2020 ha sido muy duro para este pueblo. Y en medio de esta misma pandemia, con una segunda ola y con una nueva cepa, lo sepa de SARS-CoV-2, pues eh, estaremos viendo con todos estos problemas este año 2021. Vamos a pedirle al Señor que, que nos ayude y que le dé la luz al presidente, porque si él lo hace bien, nos conviene a todos. Y preguntarle ya, para ir ahora a la pausa, señor director, después de la pausa, le vamos a preguntar a la gente si tiene su cena de noche buena, y qué va a hacer. El 24. Más la pregunta correcta es, ¿cómo usted va a celebrar la Navidad? ¿Cómo se celebra el domingo Muy bien, vamos a cumplir los compromisos de publicidad.